Invitado de la mañana, se trata del doctor Joan Javier Jacobo. Joan Javier es cirujano general egresado del hospital doctor Luis Eduardo Aibar. Cirujano oncólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Médico Nacional, eh, 20 de noviembre de Ciudad México. Tiene una especialidad en cirugía oncoplástica de mama en el doctor Benigno Acea Nebril en España. Entrenamiento en tumores complejos de cabeza y cuello, Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, Ciudad México. Y el entrenamiento en cirugía hepático-pancreático-biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador, Subirán. Ese es el doctor Joan Javier Jacobo, que la primera pregunta debe ser, ¿cómo le ha alcanzado el tiempo para estudiar tanto? Y tener esa cara de muchacho. Sí, <risa> <risa> buenos, días, bueno. buenos días, doctor. Buenos, buenos días. Parece que usted comenzó muy jovencito. ¿eh? Sí, sí, comencé en buen tiempo. Comenzó. Bueno, sí. bueno, buenos días. Qué placer tenerle por acá. Mira, Estamos amado. con usted precisamente por el tema... Sí, un momentito, Fran. Sí. por el tema este importantísimo, que es el tema de la lucha contra que, el cáncer de mama. que es que no, Realmente, yo diría que no celebramos, porque lo que hacemos es que visibilizamos la situación que aqueja a tantos hombres, a mujeres como hombres, ¿verdad? Y que este día se utiliza para sensibilizar a la humanidad, al mundo, y sobre todo occidente, o donde hay más incidencia. Aquí en República Dominicana hemos tenido pérdidas importantes, personas afectadas, y es que se debe llamar a que cada día la mujer como el hombre se debe de chequear. Entonces yo creo que este es el día de, no me gusta ver el, la celebración, sino la, la de anunciar siempre o recordar Bien. que eh, tenemos que luchar contra este flagelo. Buenos días, doctor, la... bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es, Buenos doctor, días, la incidencia de esta enfermedad? ¿Cuál es, digamos, el número, si usted quiere, si lo tiene? El, el cáncer de mama a nivel mundial representa el primero en incidencia eh, en todos los países del mundo. Este, esto tiene algunas variedades, pero prácticamente dentro de las tablas epidemiológicas, el cáncer de mama es el número uno a nivel mundial. Y en mujeres también representa el cáncer número uno, ya cuando se habla de ambos sexos, ¿no? de, entre mujeres y hombres. Y en Latinoamérica, en República Dominicana, también eh, es el número uno y, continua, y, ha, y ha sido el número uno por muchos años. Esto, este tema de la incidencia sí puede tener variedades en otros países, eh, que hay cánceres que puede variar, por ejemplo, el de próstata en ambos sexos, el de pulmón. Eh, pero definitivamente Latinoamérica es el cáncer de mama número uno y a nivel mundial, cuando se sacan todas las estadísticas, también continúa siendo el número uno. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo de padecer cáncer de mama? Eh, uno de los factores principales que se mencionan es la edad. Eh, lo que se dice es que de la mujer desde que nace hasta la muerte, una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama. Entonces, esto wow. es una cifra relativamente considerable. De 28. Y, uh, desde el nacimiento hasta la muerte, una, ¿Una de, de cada ocho mujeres. Pero ya wow. cuando se habla del nacimiento hasta los 49 años, hay una de cada 48, 49 mujeres padece cáncer de mama. Okay. Entonces, ya cuando es de, de 50, 59 años, hay una de cada eh, 40, 41 padece cáncer de mama. Y así va, va aumentando sucesivamente a, a medida que va aumentando la edad. ¿Cuáles son los síntomas y signos o sea, que nos hacen de alguna forma pensar, ¿podría yo tener cáncer o debo de irme a revisar? ¿Cuáles son esas señales? Eh, ese, ese es un tema muy importante porque es algo que de hecho hoy, por el, por el día de concientización sobre el cáncer de mama, es algo que se debe de aclarar. Uno no debe de esperar los síntomas, eso, eso, es, eso es una realidad y es una idea que se ha malinterpretado a través del tiempo. Las campañas en República Dominicana han ido, este, la, la, lo que ellos generalmente eh, difunden es el mensaje de tócate, entonces el tócate... La, aquí en República Dominicana donde el estatus socioeconómico es bajo la educación, etcétera puede llevar a mala interpretación de ese mensaje ¿por qué? porque la mujer dominicana se salvaguarda en este hecho de que tocándose está protegida entonces cuando llegan los síntomas ya cuando se siente una lesión o un tumor, un nódulo en la mama ya este tiene un tamaño considerable entonces no es esperar el tócate, lo que se deben de dividir las poblaciones de riesgo y la primera mamografía iniciar a los 40 años de edad porque qué sucede que la mujer se quede en su casa tocándose hasta que ya la enfermedad se hace clínicamente evidente la campaña no está bien dirigida entonces eh, de, la idea principal debe de ser la mamografía y el tócate debe de pasar a un segundo nivel porque el problema sí. es que cuando la mujer dice tócate bueno ya con esto yo estoy protegida en la casa entonces la mamografía, que es lo que realmente ha tenido impacto en la sobrevida de la paciente, detecta la lesión uno a cuatro años antes de que se haga clínicamente evidente. Entonces, fíjate lo, lo importante Yo, que es la mamografía. Pues, entonces ahí es que, ahí radica. Entonces, tu, su conocimiento científico y profesional, creo que debe, eh, podríamos utilizar este momento para mandar el mensaje, para transformar sobre todo a las entidades que luchan contra el cáncer de mama, para que modifiquemos ese paradigma. Así es. Entonces, doctor, ¿qué se ha determinado? Do, ¿Cuál es lo, el origen de esta situación eh, del cáncer de mama? Y si familiarmente es atendible que una madre que haya muerto de, mama, de cáncer de mama o haya padecido las hijas o los hijos, tengan alguna implicación? Eh, no necesariamente, o sea, yeah. dividimos aquí eh, estos pacientes en dos grupos. bien Tenemos pacientes que cuando el cáncer de mama afecta a un familiar de primera generación, mayor de 50 años de edad, esto le confiere a, sus, eh, a su herencia un riesgo relativo que es un riesgo relativo, relativamente considerable. No, no es un riesgo relativo eh, exorbitante. Absoluto. Exacto, exorbitante, de que, de que realmente eso... Está condenado a padecerlo también. Okay. Doctor. No es así. Ah, así es decir, no, no, no se puede eh, eh, admitir como que la, el lazo familiar pueda... De, en, en, en relación a, a, un cuando, a cuando no hay, porque la mayoría de los cánceres uh -huh. son esporádicos. Es decir, que no hay... Una, una herencia o es genético Ok, no es genético Entonces ya hay eh, todos los cánceres hay un, eh, Los cánceres pueden ser también hereditarios Que se ve el okay. 10 al 15% de los casos Entonces ese tipo de cáncer sí lo puede heredar la herencia Y sobre todo en las mujeres cuando hay mutaciones Del BRCA1 y BRCA2 Esto generalmente se traduce eh, Por ejemplo yo tuve eh, una vez una una familia donde la mamá y las dos hijas tenían cáncer de mama y a una de ellas se le mandó a hacer la mutación genética, una muta hacer una, un panel genético que cu cuesta 5 mil dólares. Hmm. Entonces, se le mandó a hacer y salió con una mutación del BRCA1. Entonces, el BRCA1 es una de las… la paciente que tiene una mutación del BRCA1 está condenada Prácticamente el 80% a padecer cáncer de mama durante toda la vida. Wow. O sea, en algún momento de su vida se va a presentar con cáncer de mama. Wow. Doctor, eh, hablar de los signos y, y esas señales que, que anteriormente le preguntaba, ¿podría usted citarnos algunas, eh, coloración de la piel, sentir algún nódulo, dolor? Sí, claro. eh, lo primero, Generalmente la paciente cuando llega a la consulta, lo, lo primero que se siente es un nódulo que no, no, no estaba mm. anteriormente, se lo detecta muchas veces mientras se baña eh, o en un momento determinado, porque escuchan en ese momento algún, algún mensaje y se tocan en ese momento. Sí. Entonces, generalmente eso es lo primero que sienten, un bulto en la mama. Eh, ya después, otros síntomas que hablan de una enfermedad localmente avanzada, que esa es la parte que por eso hay que hacer conciencia de la mamografía y no perderse de esto. Eh, son la piel de naranja, que es cuando ya se ve afección de los vasos linfáticos de la mama, retracción del pezón, que quiere decir que ya ese tumor está agarrando la piel y por ende, pues, eh, jala todo consigo hacia el centro del tumor, eh, engrosamiento cutáneo, la, la piel de la mama se, se en, engruesa, eh, ganglios axilares, eh, cuando uno, la mujer se toca la axila puede también se, sentirse una bola ahí, y habla de enfermedad también localmente avanzada. Cuando tenemos una enfermedad localmente avanzada, la probabilidad de enfermedad metastásica aumenta considerablemente. Doctora ¿a qué edad usted habla un poquito de eso? Pero es importante reforzarlo. A propósito de la sonografía, ¿a qué edad se debe de iniciar estos chequeos de, de mamografía? Okay. La primera mamografía debe de iniciar a los 40 años de edad en una paciente que no tenga riesgo por antecedente familiar. Si... Por ejemplo, usted tiene treinta y tantos. Cuando usted llega a los 40 años, usted se debe de hacer su primera mamografía. Pero si su madre padeció cáncer de mama antes de los 50 años de edad, usted se debe de hacer la primera mamografía 10 años antes del, del momento en que su madre padeció el cáncer de mama. Si se, la, si se diagnostica el cáncer eh, de mama, ¿es necesario realizar mastectomía, la, la extirpación del seno? O sea, hoy cómo, en, cómo es eh, esa hoy parte? en día eso no es necesario y por eso hago tanto hincapié en la mamografía. La mamografía detecta lesiones milimétricas antes de que la mujer se tenga que palpar el nódulo. Entonces, cuando ya detecto por mamografía un cáncer de mama, etapa temprana, puedo tratar a esa mujer con una cirugía conservadora de mama. Incluso eh, porque la, la cirugía en sí de la mama consiste no solamente en trabajar la mama, sino también trabajar la axila. Y eso lleva a una morbilidad importante en la mujer. Hacer una disección de axila implica eh, una parte de la locomoción del brazo que se ve afectada. Entonces, no es que la mujer no pueda hacer sus movimientos, pero para movimientos extremos eh, sí se ve limitada. Yo tengo, eh, doctor, esta información, tengo entendido que eh, hay casos o que se puede hacer eh, implantes luego de que ha sido extirpado. Sí. Ya eso ha variado, que antes las damas pues quedaban claro, claro. sin el seno. Eso siempre que la mujer califique. Eh, por ejemplo, eh, nosotros hemos, hemos tenido ya una experiencia eh, bastante bien en el siglo XXI. Okay. Eh, mujeres que, eh, por ejemplo, lesiones pequeñas, eh, se hace cirugía preservadora de piel, y complejo areola pezón y se coloca el implante inmediatamente. Y hay otras pacientes que hay que quitar el complejo areola pezón y se pone el implante eh, solamente en una capa de piel que queda ahí y ya luego cuando ya termina sus tratamientos se coloca un tatuaje tridimensional que quedan súper bien en el área donde se supone que vaya el peso. Doctor, doctor una, una, una, pregunta? una preguntita de un... De dos, un, de dos televidentes. Dos de, ah, bueno. o sea, vamos a, vamos a recibir. Tenemos Adelante. una dama que tiene una inquietud, eh, uh -huh. Julieta, y Adelante. el doctor Difo. Y el, y el, vamos a ver. Eh, Tony Sierra dice buenos días. Preguntarle, preguntarle al doctor si es cierto que algunos desodorantes uh -huh. aumentan el riesgo de cáncer de mama por la falta de transpiración corporal. No, no hay evidencia de esto. Eh, sí, sí han hecho estudios en base a esto, pero ningún estudio eh, okay. lo, lo confirma. Tenemos a Julieta que pregunta, muy buenos días, ¿qué opinión merece el doctor de un estudio llamado tomosíntesis de mama? ¿Es un estudio avanzado en la detención? ¿Es más avanzado que la mamografía normal? Pregunta ella, que si es así. La tomosíntesis es una tomografía de la mama. Cuando tenemos una mamografía eh, con un, una densidad muy aumentada, eh, que hay diferentes patrones eh, de densidades en la mama, cuando una mama se ve muy opaca, a veces dentro de esas opacidades se pueden esconder lesiones. Y la, y la mamografía es un estudio bidimensional. La tomosíntesis es un estudio tridimensional. Y lo que hace son cortes milimétricos en toda la mama y donde sea que se pueda esconder una lesioncita, eh, pues es más fácil identificarla por la tomosíntesis. Pero Bien. definitivamente eh, la mamografía sigue siendo el estudio primario. Ya cuando a juicio médico, la tomosíntesis eh, vendría siendo ya un estudio secundario ante cualquier sospecha de que sea necesaria. ¿no? Okay. Vena, yo quiero ahora eh, una, una pregunta, porque creo que mucha gente se hace la, la, se, se hace esta pregunta. El hecho de que una mujer o un hombre se le diagnostique cáncer, ¿está condenado a morir o puede hacer su vida llevadera y, y, y superarlo? Puede superarlo, pero decir, aquí, aquí juega el rol importante ¿cuál es? la detección oportuna. Una detección por oportuna es curativa. Una detección oportuna es curativa. Esa es la realidad. Una, una enfermedad localmente avanzada, y esto está establecido en tablas eh, eh, pronósticas, uh -huh. Un paciente, una paciente que se presenta con una etapa clínica 4, solamente el 20%, una etapa clínica 4 significa que es metastásico, que se fue a los pulmones, al hueso, eh, hígado, una etapa clínica 4, el 20, solamente el 20% o menos están viva a 5 años. Solamente el 20% sobre... Y estas son tablas que están ya hechas y, y, y realmente es muy difícil que una paciente se salga de ese rango. Eso, cuando hablamos ya de esa etapa es porque no, no ha habido una detención a tiempo, que es no, donde ha sido su enfoque todo el tiempo en esta entrevista. Exactamente. No, Cuidarnos. ¿Cada qué tiempo es lo ideal visitar al, al ginecólogo, al especialista? Eh, en el caso de las damas. El ginecólogo que es quienes, son los quienes, quienes reciben estas pacientes por primera vez. Sí. Eh, debe, la mayoría si están capacitados, deben de eh, indicar este, su mamografía a los 40 años de edad. La visita periódica en, la, en las mujeres, seis meses anual, para revisar y tener esa detención temprana. Exactamente, una revisión clínica es importante. Eh, antes, antes de los 40, yo diría que el primer chequeo, eh, después de los 30 años, es válido por, por su ginecólogo. Hay lesiones también o nódulos o tumores que son benignos, que pueden salir antes de los 40 años de edad y generalmente no tienen mucha repercusión más que sacarlos y listo. Pero eh, el punto está en este identificar cuál es benigno y cuál es maligno. Ese, ese es el punto clave, identificar qué pacientes y qué tipo de biopsia se debe de hacer en cada paciente. Doctor, ¿cuál debe de ser el mensaje a las damas y a los caballeros que también hay un porcentaje, aunque mucho menor, que sufren? Menos ser... del, un, del 1% de los hombres sufren cáncer. cáncer de mama. ¿Cuál es el mensaje a la población, a todas esas mujeres que nos están viendo en este momento? Pues yo creo que el mensaje que me gustaría difundir en el día de hoy, tocarte no es suficiente. La mamografía es la que realmente salva vidas. Si tienes más de 40 años de edad, debes de acudir a tu mamografía en ese momento y a partir de ese momento anual o a juicio médico, que a veces puede ser cada dos años. Excelente. Y en sí. el caso ya para cerrar, de la que no solo la mamografía, sino visitar a tu ginecólogo, ¿desde qué edad debe la, la mujer hacerlo? ¿20, 25, desde 18? Que la paciente, si no tiene ningún antecedente familiar de riesgo eh, sobre cáncer de mama, desde que la paciente empieza sus primeras relaciones sexuales, okay debe de ya comenzar a ir donde su ginecólogo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Gracias, doctor, por esta Estuvo con esta nosotros eh, el doctor Joan Javier Jacobo. Eh, el doctor Jacobo es cirujano general, egresado del hospital Luis Eduardo Aibar, Aibar, pero con una serie de especialidades, sobre todo su especialidad oncológica en Ciudad México. este ¿Centro Médico Nacional de México? Sí, eso es en Ciudad México. Una... Usted tuvo la oportunidad de disfrutar de la Avenida Reforma. ¿sí? sí, claro, claro. Muy, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Sí, bueno, qué suerte tuvo, doctor.